Los Pericos de Puebla recibieron en el Estadio Hermano Cerdán a los Diablos Rojos del México en el desarrollo de la Liga Mexicana de Béisbol. Aquí los detalles. Para esta serie, los Pericos de Puebla llegaron con una marca de 8 triunfos y 10 derrotas, mientras que los Diablos Rojos del México arribaron al Nido Verde con 9 victorias y 9 descalabros. De yo ahorita, haciendo un análisis así, a grandes rasgos, rápido, pues nuestro line-up, eso, eso es lo que nos va a dar el sostenimiento para para el mayor número de juegos. No, Hay unas necesidades, sí, ya las estamos detectando, las estamos encapsulando para ir a... a a ir a cubrirlas, ¿no? esa es nuestra chamba, ir a cubrir las necesidades del equipo y hablar de picheo, pues todo el mundo, todo mundo carecemos ¿no? En la liga, eh, a nivel mundial eh, carecemos de picheo, pero bueno, vamos a ir a encontrar este, a hacer todo lo que esté en nuestras manos, para ir a buscar esas necesidades que, que nos aquejan y, y creo que tenemos una gran directiva ataque de 7 carreras en la quinta entrada marcó el rumbo del juego para que los Diablos Rojos del México derrotaran a los Pericos por pizarra de 25 carreras a 2 con una destacada actuación de Juan Carlos Gamboa en el primer juego. Gutiérrez sacó sencillo al izquierdo en el octavo rollo provocando un mal disparo a la antesala lo que permitió que Peter O'Brien timbrara la carrera del triunfo. Con esto los pericos de Puebla se llevaron el segundo de la serie por pizarra de 7-6 sobre los diablos. No, la verdad estamos muy motivados porque, eh, como usted dice, venimos a una racha de visita no muy buena, pero estamos trabajando todo, todo lo posible para mejorar eso. Y la verdad, está muy, muy, el equipo está muy unido como siempre y seguimos trabajando fuerte. lluvia impidió que el tercer juego de la serie entre Pericos y Diablos siguiera su desarrollo y el juego fue suspendido en la apertura del sexto inning con la pizarra 4 a 4. Para Periódico Central informó Jesús Palma.